qué tal cómo están espero que estén súper bien eh, hoy les tengo novedades acerca de True investing importante lo que les voy a decir ahora no es del canal oficial son cosas que están pasando por un chat este y que me han hecho llegar así que os lo agradezco mucho como muchos saben mi teléfono ha sufrido un pequeño accidente y de momento no tengo whatsapp pero bueno espero tenerlo mañana Así que muchas gracias a todos los que se han preocupado, me han escrito, me están manteniendo informada porque yo no puedo acceder a mi Telegram. Este, pero solamente darles las gracias a todos vosotros. Este, bueno, no os entretengo mucho. Me voy a leerles la noticia a ver qué opinan al respecto. Importante, este, yo no significa que esté asesorando sobre Truce Investing o sobre lo que deben hacer. No soy asesora financiera. Simplemente eh, tengo dinero ahí, mi familia, quiero estar informada y pues me gusta compartir aquello que llega a mis manos. Así que muchísimas gracias a todos este, y os lo leo, os lo comento. Por cierto, tengo un comunicado pendiente que no se los he subido, pero eso es porque eh, el comunicado salió el día 24, me parece, 24, 25, porque, eh, bueno, quiero hacer algo especial y no he encontrado ese vídeo, pero bueno les va a gustar les va a gustar ya lo veréis este os lo leo tal cual lo que dice vale eh, se los voy a poner aquí también para que lo vean no, por acá vale aquí lo tenemos Os lo leo dice traducción equipo les envío información actualizada Uno. La página fue cerrada porque los programadores vieron retiros duplicados y por tal motivo se está haciendo la corrección dentro del sistema. Dos, Diego se va a pronunciar con la solución para que todos reciban sus retiros. Es por eso que no se ha pronunciado porque quiere mostrar la solución y no solo mejoras. Tres, la empresa está más fuerte que nunca. No se preocupen que no va a quebrar y está creciendo cada vez más. Cuatro, la blockchain ya está siendo estudiada. Y va a haber la posibilidad de que exista. Perdón. Vale, es que al, al poner traducción lo habrán escrito en otro idioma y es, es que el traductor no lo traduce perfectamente. Eh, imagino que sería así. Eh, cuatro, la blockchain ya está siendo estudiada y va a haber la posibilidad que exista la transferencia de saldo. Además, la empresa va a hacer su fiesta el 9 de agosto en México y dentro de pocos días la plataforma va a volver y todo esto es por nuestra seguridad pero no es oficial es pasado por privado a uno y traducido nada fiable ok así que eso es lo que dicen tante eh, están hablando de transferencia de saldo dentro de la blockchain no dentro de nuestra oficina de down vale que son cosas distintas de hecho en un zoom que hubo eh, en el último que hubo aquí en España, que vino Diego, este, le preguntaron, Diego, ¿tú cambiarías algo de lo que has hecho? Y dijo, no, bla, bla, bla, bla. Pero en una de esas partes dice, el eh, único que si acaso cambiaría es no haber dejado eh, abierta la opción de hacer transferencias internas. Así que se refieren a la blockchain, que al final, bueno, dentro de las blockchain, pues hay transferencias, solo que esperemos que no tengan coste. Eh, pero importante, no es nada oficial, así que... Que bueno, simplemente quería compartirlos con ustedes. No, os pues lo sabría decir. Este simplemente es algo que se ha compartido y esto es referente a la página web que si tú te metes tanto en. Esperen que os la abro y así la ven. Eh, antes, si te metes a trust Investing como a Down trust en tu vida, sale el mismo cartel que os lo pongo aquí y dicen eh, a través os lo Dice, a través de un equipo multifuncional, nuestro sistema y procesos internos fueron sometidos a una revisión exhaustiva. Con eso identificamos y corregimos un conjunto significativo de sucesos. Resaltamos que la persona identificada no causó en principio perjurio a la empresa y filiales. Buscamos, como siempre, actuar con un enfoque total en la seguridad. Por esa razón, estamos poniendo la página en mantenimiento. Regresaremos con un nuevo sistema tan pronto como se solucione la inestabilidad detectada. Gracias por entender. Si te fijas aquí en DownTrust en tu vida, que muchos se confunden, chicos. Aquí arriba las pestañas en ambas se ve Trust Investing. Pero porque así es, se llama la, la empresa, negocio, página, como le queráis llamar. Pero lo que tenéis que ver es la dirección web donde se escribe. Si te fijas, aquí dice Truce Investing y aquí dice Tras, da un en tu vida. Vale que muchos se me confunden. Así que bueno, mmm, no podría darles más información al respecto. Eh, me lo han compartido y he pensado en compartirlo con vosotros. Recuerda, no es oficial, en Telegram no dice absolutamente nada. Eh, no se puede acceder. Eh, Cuando No lo sabemos, pero bueno, simplemente quería pasarme, saludaros, este, comunicarles lo que había pasado. A los que no les he escrito aún por WhatsApp, por favor, esperad un poquito. Este, y nada, que tengáis un maravilloso día. Este, gracias, ya sabes, suscríbete, dale like, por fin. Nada, les tengo muchísimas cositas, eh, muchas respuestas que responder sobre todo lo que estoy haciendo. Así que bueno, se los estoy preparando. Eh, en breve vas a tener toda esa información que tengan un bonito día hasta luego